Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video sobre hiato y diptongo. Esta vez vamos, lo que vamos a hacer es repasar, pero antes de repasar lo que ya les explicaba en un video anterior, eh, quería decirles que uno puede aprender a través de la aplicación de reglas sin dudas, y nosotros trabajamos con eso, pero lo mejor es aprender por vocabulario, es decir, aprender leyendo. Y para eso tenemos que leer, leer mucho y leer prestando atención a lo que estamos leyendo y sobre todo eh, si queremos aprender cómo, algo, cómo se escriben algunas palabras tenemos que fijarnos bien cómo están escritas así que les recomiendo que todos los días se hagan un espacio para leer un poco ¿no? eh, quería decirles que bueno yo todo lo que eh, todo lo que trabajo con ustedes en la parte de ortografía y eso eh, lo saco de, de libros, como este libro de la Real Academia Española, que es muy conocido. Este, este, este se llama Ortografía práctica de fuentes. Y hay algún otro más en la vuelta, que ahora no lo tengo acá. Pero, bueno, lo que hago es justamente utilizar esas fuentes, ¿no? Bueno, y yo lo que hice fue escribir ahora algunas, algunas palabras... Para que ustedes practicaran junto conmigo y después simplemente en estas de acá ustedes van a practicar solos en sus casas. Y pueden buscar en internet o en un, en un diccionario a ver si va con tilde o no va con tilde para confirmar o no su, su trabajo, ¿no? que esté bien lo que hicieron. Bueno, eh, de cualquier manera en la, en la descripción del video voy a dejar las palabras escritas correctamente. Así que no se hagan trampa... Y traten de hacerlo bien similar a la descripción, ¿no? Por supuesto. Bueno, las vocales abiertas, eh, repasamos a E O. Y las vocales cerradas, I, I U. Eso es sencillo, ¿no? Bueno, ya no debemos olvidarlo. Eh, vamos ahora acá, ¿no? Dice poesía. Poesía. Eh, como ven, se genera un hiato entre la O y la E. Por eso es, no es poe, es poesía. Y la fuerte sería cia, Pero ven que tenemos una i acentuada, una cerrada, acentuada junto a una a. Entonces esas terminaciones ia, alcancía, todos esos tilden la i. ¿no? Por eso poesía, como tiene la i que es una vocal cerrada, acentuada junto a una vocal abierta, lleva tilde. ¿no? Bueno, poeta. En poeta tenemos dos abiertas juntas. Y entonces se forma ese hiato. ¿Mm? Poeta. Fuerte acá. Débil acá. Grave terminada en vocal. No hay ningún problema. No lleva tilde. Con poetiza es lo mismo. Poetiza. O sea, que acá se separan en sílabas. I-ti. Poetiza. Acá está la fuerte. Grave terminada en vocal. Sin tilde. Héroe. Bueno. En héroe, lo que pasa es que tenemos acá esta o esta e, que separan sílabas, y después tenemos esta de acá, que es héroe, ¿no? No es héroe, es héroe. Entonces, tenés la fuerte y dos débiles, entonces tenemos una esdrújula. ¿Mm? Con heroico, heroico, una sola sílaba acá. ¿Por qué? Porque la i no está acentuada, si fuera heroico, sí, habría que poner un tilde, pero es heroico. ¿Mm? Entonces, heroico no existe, por supuesto. Fuerte, débil, grave, terminada en vocal, no lleva tilde. Heroína sí, sí, porque eh, acá el problema es que la I sí está acentuada, es una cerrada junto a una abierta, y la I sí está acentuada. Entonces hay que ponerle tilde, aunque sea grave, terminada en vocal hay que ponerle tilde. Heroína. Coima, no, porque acá no hay ninguna, ninguna acentuada, ¿no? Coima, en realidad es toda, toda la sílaba, coima. Eh, o sea, si nosotros nos fijamos en dónde cae el acento, es en la O, coima, no es coima. Entonces, claro, eh, no va el tilde, porque cae, el, la acentuación recae sobre la vocal abierta. Entonces es eh, una palabra grave terminada en vocal, no lleva tilde. Con oído pasa lo mismo con heroína, ¿no? Que el oído... ¿Ahí? Hay que ponerle tilde porque es la isla que está acentuada y es la cerrada junto a la abierta. Contigo es lo mismo. Río o río. Bueno, yo ahí quise poner río. Si es río, es un monosílabo. ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se forma el diptongo entre la I y la o. Es un monosílabo. Y si es monosílabo, no lleva tilde. Porque solo algunos monosílabos llevan tilde. No es el caso de río. Lo vamos a ver en el próximo video. Si es río, sí. Si es río, el curso de agua o el verbo reír presente, ¿no? Me río. Bueno, ¿por qué? Porque ahí sí es la i, la que está siendo acentuada junto a una vocal abierta. Con guión tenemos un monosílabo, aunque parezca increíble. No lleva tilde. ¿Por qué? Porque se juntan las vocales allí, la i la o, en el, en el diptongo. Lío. No lió, li no lió es otra cosa. Eh, Lío, bueno, la I acentuada con una vocal abierta, junta. Huir, ¿huir lleva tilde? Ah, vamos a pensarlo un poco. Huir son dos vocales cerradas, son las dos cerradas. Y la acentuada es la I, sí, pero son dos cerradas. Entonces, ahí lo que tenemos es un, un monosílabo. Tenemos la unión, acá, de estas dos. Entonces todo esto es un monosílabo. Y si tenés un monosílabo, no se le pone tilde, salvo en algunos casos muy precisos. Con todavía pasa también lo mismo que con, perdón, que con poesía y con eh, otra más eh, eh, que habíamos visto. Bueno, con la que va a seguir ahora, con analía. Analía... Todavía, analía Todavía, Analia. Todavía, Analia. Tenemos la cerrada acentuada junto a una abierta. Pero ven acá dice Amalia. Y acá tenés una cerrada y una abierta. Sí, pero no está acentuada la I. Amalia, la fuerte está acá. Así que es grave terminada en vocal. No lleva tilde. Bueno, y en este otro... En, este, en esta otra parte de la pizarra yo les copié varias palabras constituido tengan cuidado con la U con la I porque como veíamos acá este, como veíamos allí en UIR eh, se forma dictongo ¿no? y entonces eh, ya no, no hace falta no, en realidad no, no lleva tilde la U con la I a uno le parece que debería porque separaban sílabas y dice CONSTITUIDO Sí, pero no Es constituido Entonces es, es grave terminada en boca Y bueno, entonces les leo las demás Pero no las voy a razonar con ustedes Ustedes lo van a trabajar solitos O solitas Constituido, atraído, Luis, fue, fui, fe, dio, di, caída, ruido Viuda de miurgo, glauco, dio Medes. Diógenes, Cuidado que diomedes es diomedes, no diomedes. Si fuera diomedes sería otra cosa. Es diomedes. Diógenes. Laico. Fie. Fie, no fie. Fie. Piano. Y truán. Truán. Bueno. Ahí tienen, para entretenerse un rato, ya les digo en la descripción, les va a quedar... Eh, la lista bien escrita de palabras. Y gracias por ver. Gracias por preocuparse por su escritura. Espero que vayan siguiendo el taller. Eh, video tras video. Y nos vemos en la próxima ya con los monosílabos. Que pasen bien.